Ya, discúlpenme. Listo. Entonces, acá vamos a colocar, luego que has elegido tu país en esta banderita, acá en la parte superior te van a aparecer todos los países, y luego vas a colocar tu número de teléfono. Ya, borras ya esto de acá y colocas el número de teléfono. ¿Sí, se, sí me están escuchando, cierto? Sí. Ya, listo. En la parte de acá, este cuadrito, acá voy a poner el mensaje predeterminado que quiero que las personas me escriban, ¿no? Yo suelo poner, hola, Vengo de TikTok o de YouTube, de donde sea. ¿Por, ¿Por qué le pongo esto? ¿De dónde vengo? Lo pongo porque a mí me gusta analizar de dónde más me están escribiendo. Porque si yo no le pongo eso, yo no voy a saber si esa persona vino de YouTube, vino de Facebook o vino de TikTok. O de dónde vino. Entonces, cuando yo identifico de dónde es que más me escriben, entonces le meto fuerza a esa red social. Ya, si más los mensajes me llegan de, digamos, de, de YouTube, entonces YouTube es mi red social. Y por ahí sigo y sigo y sigo. ¿Ya? Por eso siempre a estos mensajes le pongo de dónde, de dónde está viniendo la persona. Porque a veces también este, publico cosas dentro de grupos de Facebook. Entonces, ¿yo qué le pongo ahí? Hola, vi tu, eh, vi tu publicación en el grupo de Facebook y qu quisiera que me des más información. Así yo sé de dónde están viniendo estas personas. Porque yo no les voy a preguntar, pues, ¿dónde viste mi video? ¿Dónde me viste? Voy a perder tiempo, ¿no? Voy a perder la conexión con las personas. Entonces, le pongo acá, vengo de TikTok, eh, quiero más información. Del curso, del programa que tú quieres, ¿no? Del curso tal, ya ustedes ponen ahí, del curso que estén vendiendo. Acá al costadito te va a mostrar cómo se va a ver este mensaje. Si quieres, le puedes poner un emoji acá, si quieres, para que se vea un poquito mejor. Le puedes poner un emoji, lo que tú quieras ahí, ¿ya? Y listo. Y entonces, ya una vez que estoy bien, sí se ve bien el mensaje, me gusta y todo, le voy a dar generar a mi One Link. Y cuando lo genero, me va a salir esta pantalla. No voy a copiar esto, ya, porque esto no es un enlace, esto es una muestra nada más, pero así es como se va a ver. Lo que voy a hacer es copiarlo en la parte inferior donde dice copiar link. Incluso me da un código QR, mira, yo podría enviar un código QR también para que se conecten conmigo, pero en este caso vas a copiar el link, ¿sí? Una vez que lo copias, esto ya lo puedes compartir, mira, lo voy a compartir en el, en el chat también. Sí, ya ves, y eso ya es un enlace. Las personas cuando den clic ahí se van a conectar directamente conmigo. ¿ya? Esa es una página. Hay otra página más donde yo también creo mis, mis enlaces y esa es esta que se llama Postchrome. Postchrome, generador de imagen, generador de link. Aunque el link es mucho más fácil, ¿ya? Generador de link. Y ya ustedes, si quieren, escogen esta. Se les hace más fácil esta. Utilizan esta. Ya, mira, esta, esta página de acá también me crea este enlace. Voy a ponerlos también en el chat. Ya depende de ustedes cuál eligen para hacer sus enlaces personalizados. Y esta funciona igual. O sea, acá dice crear tu link personal. Lo mismo, acá voy a poner mi número de teléfono con el código del país donde me encuentro. Ya, por ejemplo, Perú es más 51 y luego agrego mi número. Acá abajo voy a poner el mensaje predeterminado, ¿no? Ahí está, mira, ¿eh? quiero más información del curso de resina, por ejemplo. Y cuando termino le digo generar mi enlace. Cuando genere el enlace, lo va a crear acá abajo, ¿ya? Y simplemente le das a copiar link. Una vez que has copiado el link, ahora, ¿qué es lo que? No los quiero enredar mucho por acá, así que ustedes decidan cuál de los dos quieren utilizar, ¿ya? Para mí el que es más sencillo de usar es este, el Y-Link. Ya depende de ustedes. Este si quieren utilizar este o el otro, ¿sí? Quedamos ahí. Todo conforme. Señor notario. <ríe> Sí, conforme. <risa> ya, muy bien. Listo. Entonces ya ustedes saben cómo pueden este, crear sus enlaces. Ya, ese enlace es el que van a colocarlo en TikTok cuando ya lleguen a sus mil seguidores, lo van a poner en la parte superior para que directamente vengan hacia su WhatsApp. Ahora, el WhatsApp que ustedes utilizan tiene que ser el WhatsApp Business, porque en el WhatsApp Business yo puedo este, programar respuestas automáticas. ¿Ya? ¿y qué voy a poner en mi respuesta automática? Voy a poner pues este, si es que no recibo muchos mensajes, ¿no? Si cinco, seis o 10 o hasta 20 quizás al día, yo prefiero darme el trabajo de hablar con cada uno de ellos para que así la conversación sea más personalizada y pueda tener un índice más alto de, de, de cierre de ventas. Porque cuando automatizo, como que a todos les, les llega el mismo mensaje y no, no se, muchas veces no se vende igual que, que cuando hablo directamente con una persona. ¿Cómo le respondo yo cuando hablo, hablo con alguien? ¿no? Apenas me escribe, le digo, este, hola, le digo mi nombre, mi nombre es Susi. Te saluda Susy. Si es que, por ejemplo, es el programa de resina epóxica, no le voy a decir que soy la creadora del curso porque ese es un varón, ¿no? Entonces, lo que yo generalmente suelo decirle, soy representante o agente de ventas de la escuela tal. Yo le pongo Escuela Internacional de Resina Epóxica. Estoy acá para atenderte cuál es tu nombre y de qué país me hablas. Entonces, las personas suelen contestarme. Cuando yo primero les digo mi nombre y de dónde y quién soy, ellos también me contestan. Y me dicen, por ejemplo, ah, hola, soy Jorge de México yo sigo la conversación, a veces les digo oh México, qué bonito, trato de halagar el lugar en donde están para que así también entren en confianza conmigo, ya, porque lo primero que trato de hacer es generar esa conexión con esa persona, que esa persona no siente que está hablando quizás con un robot con alguien que no es tan personal entonces una vez que le digo eso, ya este, la persona me dice, mira, he visto el curso quiero, quiero saber más, ¿qué es lo que hago yo? le pregunto si tiene experiencia con respecto a ese curso, le digo, ¿tienes experiencia con la resina epóxica y has trabajado antes con este material o estás empezando desde cero. En el caso de Ruby que está vendiendo mentalidad, yo le diría, ¿no? Este, ¿por qué estás buscando este programa? ¿Qué es lo que quieres cambiar en ti? Cuéntame qué es lo que quieres cambiar en ti, qué te gustaría reprogramar en ti o qué comportamiento te gustaría cambiar o quizás cambiar otro resultado, ¿no? Tratar un poco de interactuar con las personas. Entonces, ellos créeme que se abren y te cuentan, te cuentan lo que están buscando. Entonces, alguno te va a decir, ¿no? Ah, es que mira, yo he visto que cuando este uno reprograma su mente puede cambiar ciertos resultados o ciertos comportamientos. Este, sí eso es cierto correcto le explico un poco la programación neurolingüística es una ciencia que te ayuda pues a, a restaurar tu mente a cambiar procesos que nos han sembrado quizás cuando hemos sido niños le cuento un poco no breve nada más sin ahondar tanto. Y entonces voy conversando y luego la persona va a decir, este sí, mira, lo que pasa es que yo tengo este tal cosa, tal comportamiento y eso lo quiero cambiar. Entonces le, ahí sí ya entro un poco en material al programa, ¿no? Y le digo, ah, genial, espectacular, porque este programa que está creado por tal persona o está hecho de tal manera para que tú puedas este, cambiar esos comportamientos, para que puedas lograr estos resultados y sembrarte nuevos hábitos en 33 días, te va a ayudar desde lo más básico, así tú no sepas nada todavía sobre este tema hasta que llegues a lograr ese resultado que tanto buscas. Además, vas a tener un acompañamiento por la persona que, que lo dicta. Entonces, te va a decir, cuando la persona te dice qué precio tiene el programa, no cometas el error de darle directamente el precio, ¿ok? Hay una, una técnica que se llama la, la técnica del del sándwich, como se dice acá en Perú, no sé en otro país cómo lo conocen, pero ¿qué significa? El sándwich qué es, ¿no? Es pan arriba, abajo y al centro tiene algo que, que gusta a las personas, ¿no? Como se dice, la carnecita. Entonces, la carnecita en este caso va a ser el precio, va a estar entre lo, lo que yo le pongo el pan arriba y el pan abajo. Entonces, ¿qué significa pan arriba y pan abajo? Significa que primero voy a hablarle de las características. Por ejemplo, ¿no? Cuando es mi programa de resina, que es lo que más conozco. Cuando me dicen, ¿y cuál es el, el precio del, del programa? Entonces, yo no directamente, ah, el programa cuesta 50 dólares. No, se desanima y se va. ¿Qué es lo que hago? Yo le digo, ah, mira, este programa donde tú vas a aprender paso a paso desde cero, desde, desde principiante hasta lo más avanzado, tu inversión es de $49.90. Vas a recibir eh, un, un este certificado al finalizar el curso y vas a tener acompañamiento durante todo el programa. Si te das cuenta, el precio quedó enterrado entre todas las, las características o los beneficios de este curso. Eso se llama la técnica de la hamburguesa o del... O lo que no sé cómo lo conozcan en otro país, ¿no? Entonces, esa técnica ayuda a que las personas no le presten tanta atención al precio, pero sí a los beneficios que le estoy mencionando del producto y es más eh, seguro de que la persona decida comprarlo al final. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió hasta ahí? Si no pueden... Perfecto, Rochi me dice que sí. Se entendió perfectamente. Ya, perfecto. Entonces, tomen nota eso porque a mí en verdad eh, me tomó bastante tiempo aprenderlo y este y me ayudó para poder cerrar ventas. Sobre todo, mi dificultad, en, en mi caso, la, mi mayor dificultad siempre ha sido el cierre de ventas al inicio porque yo no sabía, les, les contestaba y me decían este eh, info y yo de frente les mandaba la página de ventas o me decían precio y les ponía el precio. Y pues nadie me compraba, todos se iban, se iban y nadie se animaba a comprar. Cuando aprendí esta técnica, en verdad, cuando empecé a hacer crashing y habían personas que me escribían al WhatsApp, de cada 10 personas, una terminaba comprándome. Y eso era ya era bastante, porque al día yo podía hacerme dos, tres ventas. Entonces, eso es un buen resultado. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a continuar. Si alguien tiene una pregunta hasta acá, si no, para continuar. ¿Nadie? No. Listo, perfecto. Entonces, ya, ya hemos hablado de lo que es este WhatsApp, de lo que es, este, lo que es TikTok. Quiero, en la semana pasada hablamos un poco de cómo vender también con YouTube, ¿ya? Y eso es donde quiero abondar ahorita porque quiero enseñarles un par de herramientas para que les ayude a crear esos videos, ¿ya? Yo con estas dos herramientas estoy creando mis videos para los shorts de YouTube y para la cuenta de TikTok porque los mismos videos los puedo utilizar en ambas cuentas incluso los puedo poner en los Reels de Instagram. Créame que los Reels de Instagram venden bastante también, o por lo menos traen bastante tráfico, ¿ya? Bastante tráfico hacia la, donde yo quiero llevarles. Bien, entonces voy a mencionarles esas dos herramientas. A ver, permítanme un ratito. Voy a quitar mi cámara para ahorrar recursos, porque si no, estas dos herramientas no me van a funcionar. Bien, chicos, mira, las dos herramientas que yo les iba a mencionar eh, son fundamentales para crear videos en YouTube. En realidad deberían ser tres, ¿ya? Acuérdense que la semana pasada hablamos de VidaIQ, IQ de esta herramienta que me ayuda, que yo la tengo acá, que me ayuda a saber las estadísticas, títulos, palabras claves de, de mi canal, para poder publicarlo en mi canal. ya Así que acuérdense de VidaIQ. Por medio del grupo en, en Telegram, yo les voy a pasar un código para que ustedes puedan comprar la herramienta y el primer mes, en lugar de pagar 10 dólares, paguen solo un dólar. ya Y durante un mes puedan probarlo y ver las este, las bondades que tiene este programa para poder hacer crecer un canal de YouTube. Y, y ustedes lo pueden comprobar acá. La semana pasada, este canal que yo les mostré, tenía 300 seguidores. En una semana ha conseguido 500, menos de 300. Oh, no no llegaba no ni a los 300 parte. seguidores la semana pasada. 200 y algo tenía. Y en una semana, mira, ha llegado a 506 seguidores. Seguramente en una semana o un poco más va a llegar a los 1,000 suscriptores. Y este canal, además de hacerme ventas, va a empezar a monetizar. ¿Ya? Porque mira, ¿cuántas personas entran cada 60 minutos? Cada hora, 163 personas. este 5.000 personas cada 48 horas. Por eso es que ahí vienen tantos seguidores. Mira, había un, Antes de que empecemos por acá hay un video también que la semana pasada ustedes cuando les mostré tenía 500, no, 400 y algo en visualizaciones. Ahorita está por los 2021 visualizaciones. En una semana ha tenido más de mil vistas, ¿no? Y eso para un, para un canal chico, para un canal pequeño, es bastante. Un canal grande que ya tiene miles de seguidores, quizás este número es fácil de conseguir. Pero cuando el canal es pequeño, este número ya es bastante. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las otras dos herramientas que voy a utilizar? La primera es ChatGPT. Si ustedes se ponen a investigar en YouTube, hay muchísimos tutoriales sobre esta herramienta. Y esta es una herramienta de inteligencia artificial que me ayuda a crear los guiones que yo necesito para mis videos. Esto es lo que yo hago. Miren, en esta parte de acá, cuando tú entras a ChatGPT, te va a pedir que te registres. Te vas a registrar con tu correo, con todo, para que tú puedas tener una cuenta. ¿ya? Si quieres, puedes investigar un poco más en YouTube para saber exactamente. Pero no es complicado es solamente poner tu correo y ya tienes tu cuenta. ¿Ya? Y cuando quieres empezar desde cero, por ejemplo, acá yo tengo tres temas que ya le hablé, ¿no? Tengo, estoy acá en un chat donde hablo con él. Es como conversar con alguien, ¿ya? Es como un buscador, pero en realidad estoy conversando con alguien pidiéndole información. Por ejemplo, yo tengo tres temas que estoy manejando, que es el marketing de afiliados, la resina epóxica y el ayuno intermitente. Estos dos son productos que yo vendo de, de Hotmart y este es sobre mi canal personal para ponerle información, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Mira, vamos a utilizarlo con, una, con uno que yo ya utilizo. Por ejemplo, este de acá, donde yo este, pido información para resina epóxica. Esta herramienta, ¿qué te va a crear? Te va a crear desde guiones para videos, te va a crear copies para tus redes sociales y es capaz de crear incluso hasta un libro. Así, así como lo escuchan, puede crear hasta un libro, un libro de repente yo puedo pedirle que me cree un ebook para regalarle a las personas para que usarlo como como anzuelo, no para que darle eso y que las personas vengan hacia mis redes sociales. Yo, por ejemplo, en TikTok o en, o en Instagram o en Facebook o en los grupos de Facebook, yo puedo poner. Si es el caso de, de que estás vendiendo el curso este de mentalidad, yo puedo poner, ¿no? Conoce estas tres estrategias que si las implementas en tu vida, puedes cambiar tus hábitos. Y, o quieres, y entonces ya les puedo poner a las personas, ¿quieres recibir un ebook completamente gratis donde te enseño tres, esto, tres o cinco estrategias que, vas, que si implementas en tu vida, vas a cambiar tus hábitos y vas a tener nuevos resultados? Y quién me crea ese ebook me lo crea ChatGFT. Y lo mejor de esta herramienta es que todos los textos que te crea. No existen en internet, ¿ok? Así que no hay texto repetido con otra, con otra página, con otro canal de YouTube. Tus textos van a ser cero, no están en internet. Te los va a crear especialmente para ti. Mira acá qué hice. Puse este para mis shorts de YouTube. ¿Qué le dije? Mira, ¿puedes crear 20 guiones para videos de 30 segundos sobre un curso de resina epóxica? Mira lo que le pongo acá. ¿Ya? Y la herramienta automáticamente me responde, me dice, por supuesto, aquí hay 20 guiones para tus videos de 30 segundos sobre un curso de resina epóxica. Y me pone esto, ¿ves? Me crea los 20 guiones que yo necesito. ¿Te das cuenta? Mira, por ejemplo, esto es como le dije, para 30 segundos, obviamente los guiones son cortitos. Dice, ¿quieres darle a tus pisos un toque personalizado y duradero? Aprende a trabajar con la resina epóxica en nuestro curso. Ya yo hoy por ahí le voy a incrementando a algo. Por ejemplo, al final yo le voy poniendo, ¿no? Si quieres más info, coméntame, déjame un comentario o algo así. Pero acá, por ejemplo, si te das cuenta, yo le pedí, mira, puedes crear un guión para un video de 5 minutos sobre un curso de resina epóxica. Esto lo pedí para hacer un video mucho más largo para YouTube. Y como ves, me lo dio, mira. Me dijo introducción. En la sección 1 me dice introducción a la resina epóxica. En la sección 2 dice diseño la resina y preparación de la resina epóxica, trabajos con resina epóxica, acabados y mantenimiento y una conclusión. Ya tengo todo el guión, ya no tengo que inventarme nada, ni tengo que estar escribiendo. Con este guión, si yo quisiera utilizar mi voz, lo puedo hacer y empezar a... Vamos a ponerlo a prueba acá con ustedes. Vamos a ponerle este... Como estoy en el tema de la resina, voy a ponerle, ¿no? Puedes darme un guión para un video de 10... De 10, no, vamos a ponerle de 5 minutos, ¿ya? Para que no sea muy largo. 5 minutos sobre... Mesas de resina epóxica. Y le vamos a dar Enter. Y empieza la herramienta, por ahí vas a ver cuando empieza a escribir. Y dice, ¿ves? Mira cómo empieza a escribir. No se tarda nada. Empieza a escribir en automático todo el guión que yo necesito para ese video. Y esta herramienta le estoy utilizando la versión gratuita. ¿ya? ya tiene su versión de pago, pero con la este, versión gratuita es más que suficiente y ya me va dando guión, al principio es un poco errática, ya al principio como que te contesta cosas que a veces no son, pero ¿por qué? porque la inteligencia artificial uno tiene que entrenarla, tiene que decirle, irle dando instrucciones para que esa herramienta te vaya conociendo o vaya conociendo lo que tú haces y al final va a terminar este, ¿cómo se llama? dirigiendo bastante bien lo que tú quieres y lo dirige especialmente para la persona con la que está trabajando, poco a poco se va afinando y se va volviendo mucho más este, mucho mejor este herramienta con los datos que te da mira ves mira consejos prácticos para trabajar con resina epóxica y me da todo lo que yo puedo hacer en un vídeo un ratito escribió mira ni una secretaria te podría dar un todo este tema todo esto bastante, ¿eh? sí le pedí un, un guión para cinco minutos o sea me da el texto suficiente para yo poder este hacer un video de cinco minutos Obviamente ya por ahí tú le irás leyendo. Si hay algo que ves que no tiene un poco de sentido, lo puedes cambiar, porque a veces utiliza palabras que no son muy entendibles, entonces yo las, las cambio, ¿no? Por un sinónimo. Entonces, eso es. Mira, ya terminó, ya está en la conclusión. Igual yo le puedo decir, me puedes dar un ebook sobre cinco técnicas para utilizar la resina epóxica y me crea el ebook. Y ya está. Yo tengo el texto y simplemente voy de repente a Canva y termino de diseñar el ebook. Ya, y ya está. Gracias por vernos. ¿Ves? Terminó el guión. Y así funciona esta herramienta. Ahora, si yo no quiero utilizar mi voz para hacer los videos, hay otra herramienta y esa es la de acá. Se llama Flicky. ¿ya? Les voy a pegar en, su, en el chat también. Vayan copiando y apuntando de qué se trata cada herramienta. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya me perdí. Acá. Has pasado los dos días para crear el WhatsApp. Sí, acá arriba está. Este es el link, es para crear el enlace de WhatsApp. Acá también. Yeah. ¿Ya? Y este último es para este Flicky, ¿ya? Okay. El Chat GPT ustedes lo buscan nada más. Chat GPT en, en Google y lo van a encontrar. Aunque por acá les puedo dar también, no hay problema. Ahí está también el de Chat GPT. ¿Ya? Ahí tienen las dos herramientas de inteligencia artificial. Ahora vamos a ver cómo podemos este, esta, este texto que yo tengo acá, ahora convertirlo a una voz. ¿ya? En este caso, esta herramienta se llama Flicky. Tiene también su versión de, gratuita y su versión de pago. ¿ya? En mi caso, he comprado la versión de pago, pero tiene diferentes. Mira, por ejemplo, acá está. Aquí, a mí ya no me sale para cambiarme de plan, porque seguro, porque ya me, ya me lo compré, ¿no? Pero tiene tres, este, ah, no, acá, mira. ¿Qué es esto? Vamos a ver si por acá me sale el plan. Yo me compré el plan básico, ¿ya? El plan básico vale 8 dólares por un mes. Vas, lo cerré. Voy a volverlo a abrir. El plan básico me está, está, este, por 8 dólares, que me salió como 32 soles en la moneda de Perú. Pero mira lo que hace. Vamos a verlo y ahí ustedes evalúen si vale la pena o no vale la pena. El plan básico que me ofrece solo voz, ya, solo crea voz. Hay otro plan de 28 dólares que además te crea videos, ya, pero en este caso yo solamente eh, he comprado el de voz, porque ahorita les voy a enseñar cómo pueden después editarlo ya con la voz y el video que ustedes tienen, cómo editarlo en cantasia Vamos a empezar. Mira, por ejemplo, este nuevo, acá voy a abrir nuevo file, ya, acá le voy a dar el tema del, del audio que quiero crear. Vamos a poner acá nuevamente, Resina Epóxica YouTube. Vamos a ponerlo así. Acá yo debo elegir en qué idioma quiero que se maneje esta herramienta. Lo voy a poner en español. Y acá le voy a decir qué es lo que quiero que me cree, audio o video. En, el, en mi caso, como compré el plan de audio, solamente le voy a decir que me cree un audio. Y le voy a decir crear. Ya. Acá ya me deja una barrita, mira. Cuando me da esta barrita, ahí es donde debo pegar el texto que quiero que convierta a voz. Me voy a ir a mi herramienta que voy a copiar solo una partecita, ya no todo para no hacerlo muy largo. Voy a copiar esto y lo voy a poner acá en la herramienta de Flick. ¿Sí? Mira lo genial que es esta herramienta. Esto vamos a, a borrar. Esta herramienta, mira, si ves acá al costado dice Abril quién es abril es el nombre de una chica que va a dar este audio como yo tengo la versión de pago me da un montón de nombres mira a la que yo quiera elegir me da incluso este en todos estos idiomas en los que yo podía podría ponerle el audio a ese texto pero como estoy trabajando en español y además de ponerme el idioma me pone el dialecto ¿Qué es el dialecto o sea en audio de qué país lo quiero escuchar por ejemplo, yo estoy trabajando con alguien de México porque su voz me parece más, su tono de voz, no de los mexicanos, sino de esta herramienta, la voz de la herramienta de México, me parece más comercial, menos robótica. ¿ya? Y acá me dicen qué género quieres que sea la persona que va a hablar. Y yo le pongo pues masculino ¿ya? y ya, y esto lo dejo así. Y acá me salen, miren, en español con el acento mexicano masculino me muestra estas ocho personas. Ahora yo estoy trabajando con el que dice Andrés. Ya, porque me parece la voz más natural, menos robótica. Le doy clic a Andrés y lo selecciono. Entonces, el que me va a hacer el audio va a ser este tal Andrés. no Entonces, ya, una vez que ya tengo esto, simplemente le voy a dar acá. Ya, para que me genere el audio. Bienvenidos a este video sobre Creo que, que ustedes derecha. no pueden escuchar el audio del sistema, ¿no? De mi computadora, ¿cierto? No, no se escucha. Ya, entonces lo voy a descargar. Acá lo voy a descargar. Mira, en este botoncito del costado, simplemente le das clic y lo descargas ahora yo les voy a pasar esto por el grupo de, de telegram y a ver díganme qué les parece ese audio ya escúchenlo en su en su telegram y a ver me dicen ahí lo tienen descárguenlo y escúchenlo a ver les voy a dar medio minuto ya Bienvenidos a este video sobre mesas de resina epóxica. Las mesas de resina epóxica son una opción de mobiliario moderno y creativo que se está haciendo cada vez más popular. En este video, les mostraré las ventajas de trabajar con resina epóxica para la construcción de mesas, diferentes diseños que se pueden crear y algunos consejos prácticos para trabajar con este material. ¿Lo escucharon? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Se escucha bien. Se escucha bien. Sí y aparte que se gusta, se escucha bastante este normal, ¿no? No parece una, un robot porque en realidad estos son robots, ya son robots de inteligencia artificial, solo me parece que como que habla un poquito muy rápido, o es así. Uh, eso tú lo puedes graduar ya dentro de Cantasia. ya Ahorita les voy a enseñar cómo graduarle esa velocidad de su voz. Pueden hacerlo un poco más lento o dejarlo. A mí me gusta en esa tonalidad. Lo que sí tienen que tener bastante cuidado es, mira, yo por ejemplo no le puse tilde a la palabra epóxica. Y por eso él dice epóxica. Porque lo lee tal cual como está acá. Entonces, si yo le pongo la tilde, también lo voy a corregir. También tengan cuidado con las comas y los puntos porque lee tal cual como está acá. Por ejemplo, en la tarde yo hice un guión y me aparecía este, a ver quién está entrando recién. Entonces, en la tarde, por ejemplo, hice un guión y no puse el punto acá y simplemente le puse coméntame, este, si quieres más información, coméntame más info. Y obviamente él leyó el guión tal cual sin parar nada, decía coméntame si quieres más información y se escuchaba medio raro. Entonces, en ese caso tengan bastante cuidado con las tildes y los signos de puntuación. ¿Ya? Porque él lee tal cual y lo pronuncia tal cual. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la herramienta que no es, con la que no es de pago, que tiene dos o tres voces nada más? Una voz, y las voces son, de, me parece, que de uno de México y otro es en, de un español. ¿Ya? Que también son bastante comerciales los españoles en el, en el internet, así que no creo que tengan mucho problema con eso. Así que para empezar, empiecen con la herramienta. Eh, de versión gratuita. Ahora, si tienen las posibilidades si y pueden comprársela, la de 8 dólares por lo menos para que prueben. Eso sí, la de 8 dólares te da eh, al mes 120 minutos. Mira, yo ya he utilizado 8.2 minutos, pero 120 creo que es suficiente para poder hacer. Solamente la voy a utilizar para uno o dos videos de YouTube, que es de esa de, esa de resina epóxica y además para los shorts y los videos de TikTok. ¿Ya? Entonces, se los recomiendo. ya saben, ¿tienen alguna duda sobre esto? ¿Que quieran que les vuelva a aclarar o algo sobre esta herramienta o la anterior? Hola, Susi. Buenas noches. ¿Cómo? No, agradeciendo. Eh, hasta ahora estoy llegando de trabajo. Me, hasta ahora me pude conectar. Gracias, Susi. Ya, José, no hay problema. La clase está siendo grabada, así que luego se las comparto, ¿ya? Ay, muchas ah, gracias, Susi. Gracias. Excelente. Listo. Rubí, este, Rochi, si tienen alguna duda. No, no, está claro. Podemos sacar características del Bayer persona con el chat GPT, me dice Rochi. Mira, no lo he probado, pero puedes intentarlo. Puedes intentarlo. Creo que si mientras vayas trabajando la herramienta, cuando más se personalice contigo, eh, lo puedes, lo puedes probar. Pruébalo y, y, pues, por ahí que sí lo puede. Porque he visto que tiene muchas funcionalidades. Pruébalo y a ver si te saca el, el buyer persona, ¿no? Indícale la persona a la que quiero trabajar. Es esto y no sé. Háblale lo que quieras. Al final no se va a echar a perder, ¿no? Como siempre digo, ustedes métanle mano. No se va a echar a perder. No se va a malograr nada. Así que experimenten, prueben. Y lo mejor que pueden hacer es eso. Ir probando e ir, ir experimentando, ¿no? Entonces, ya tienen esas dos herramientas. Ahora ya no tienen excusa para que empiecen a crear sus canales de YouTube creen sus canales de YouTube, ya sea para que algunas personas piensan que la mayor este, ganancia en YouTube es monetizar el canal y no es así. La verdad que YouTube no es que pague mucho cuando ya empiezas a monetizar, es un ingreso más, ¿no? Pero no es mucho. La mayor el, el mayor provecho que tú le puedes sacar a YouTube es vender algo a través de tu canal. Y en nuestro caso estamos en la industria de los productos digitales. Así que por ahí hay que sacarle provecho. Si el canal monetiza, en buena hora que monetice. Pero lo que ustedes tienen que buscar es lograr vender algo a través de su canal de YouTube. Y en nosotros va a ser los productos que tenemos, ¿sí? creen ¿Cómo su... empieza a monetizar el canal? Cuaya. Los requisitos para monetizar un canal son llegar a mil seguidores y cuatro mil horas de reproducción. Lo más difícil es conseguir las 4,000 horas, te diré. Vamos a ver cuántos tiene este canal, por ejemplo. Pero el paso que va a este canal, yo creo que sí lo va a conseguir. Mira, cada cierto tiempo está consiguiendo alguna, algún reconocimiento. Vamos a ver en sus estadísticas. Este canal tiene ya 551 horas en los últimos 28 días. Este canal debe tener algo de dos meses, no tiene mucho. Ya, que tiene 559 horas, ¿no? Y tiene 400, 506 seguidores tiene en total. Entonces, ya este, este canal ya pronto, si llega a los mil seguidores y llega, y llega a las mil horas de reproducción, entonces va a empezar a monetizar. Lo que te da las horas de reproducción son los videos largos dentro de YouTube. O sea, videos de 5, 10, 15 minutos, ¿no? Que son los videos principales de YouTube. Y lo que te consigue los seguidores de manera más rápida son los shorts. Así que no se olviden que si están queriendo trabajar con videos de YouTube, trabajen sus shorts. Yo, por ejemplo, hoy día en un minuto, mira, te voy a en un minuto me creé el guión de en chat GPT para los shorts. Ahora sí ya no me toma casi nada hacerme los... los mira, acá está. Estás viendo acá y mira, creé 20 este, audios para mis shorts. ¿Ya? Con estos 20 audios no me tomó ni una hora armarme los 20 shorts. Con los shorts ya una vez que los tengo ya los programo y ya me olvido por una semana de los shorts. Incluso de los de los videos para Instagram que también los puedo programar y los videos para TikTok que, bueno, ya los tengo listos en el celular. Cada cierto rato los voy lanzando. Entonces, ya me ahorro muchísimo tiempo con estas dos herramientas. Ya no tengo que estar sí. grabando mi voz ni nada. Dime, José. Una, una pregunta, Susi. Eh, uh -huh. Los shorts se, se realiza eh, por medio de la, la herramienta que tú nos presentaste la clase anterior, ¿verdad? o eh, es decir también se puede hacer por medio de, de YouTube o se puede hacer por, eh, por, por TikTok para, para dejar... Eh, la edición del video, me dices. Sí, correcto. Ya, la edición del video ya tú la puedes hacer en las herramientas que mencionamos la clase pasada, que puede ser CapCut, puede ser Viva Video, que también es para editar videos, o, o si es en tu, en tu computador, pues Cantasia, que ahora justamente les voy a enseñar a utilizarla. ¿Ya? Y además a, a que lo puedan tener sin el sello de, sin el sello de agua, pues, ¿no? esto es Cantasia, ¿ya? Esta es la herramienta de Cantasia. En el, en el grupo, en el, perdón, en el canal de Telegram, les pasé en la tarde el, el archivo para que puedan instalar Cantasia. ¿sí? Entonces, ustedes instalen Cantasia. Vamos a ver el archivo que les pasé. A ver, déjenme ver, lo debo tener por acá. Les pasé este archivo, ¿ya? Entonces, van a abrir este archivo... Y ustedes deben descargarlo con este que dice Setup, con este es el que, con el que van a instalar Camtasia, ya Con este siguen los pasos, nada más aceptar, pero no es nada complicado y lo instalan. Una vez que lo han okay. instalado, van a irse a su este, escritorio principal donde esté este, instalado Camtasia. Espérense. Vamos a suponer, acá está cantasia en mi caso. Para esto ya deben este, instalarlo y tenerlo cerrado el programa, no abierto, ya cerrado. Y van a darle clic derecho, acá en mi caso, mira, acá está Cantasia clic derecho y le vas a dar a este, ubicación del archivo, ubicación principal del archivo. Abrir ubicación del archivo, acá está, mira. Abrir ubicación del archivo y me va a llevar a esta carpeta. Esto es donde el lugar donde está ubicado Cantasia dentro de mi computadora. ¿Y qué voy a hacer acá? Me voy a regresar al archivo donde yo les envié y van a abrir esta carpetita que dice fix ¿Ya? Esto lo hacen con el Camtasia cerrado, no abierto. Ya, Van a abrir esta carpetita y estos tres archivos que ven acá los van a copiar, Control-C, y lo van a llevar a esa carpeta de donde está alojado Camtasia y lo van a pegar. Nada más. Eso es todo para que ya no les salga el sello de agua. Ah, perfecto. Ya, ¿Ya? queda... Ahí. Exacto, exacto. espero que después de YouTube cuando cree, cree, cuelgue este video no me vaya a quitarla. el video, ya una vez me pasó. Bueno chicos, entonces ya tienen el archivo ahí en el, en el canal, háganlo, instalen Ahora les voy a enseñar un poco cómo pueden manejar esta herramienta, ya, como esté en Camtasia. Ya mira, este es así les va a abrir Camtasia, esta es la pantalla principal de Camtasia. ¿Cómo voy a trabajarlo? Mis videos de TikTok tienen un formato, ¿ya? Formato me refiero al formato vertical, al formato horizontal, en la forma en la que yo quiero hacer mi video. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir, mira, a la parte superior donde ahorita dice 31% y le voy a decir ajustes del proyecto, ¿ya? Y en ajustes del proyecto voy a desplegar esta pantallita, me voy a ir hasta el final a personalizado y acá voy a cambiarle. Ahora está en este formato horizontal. Voy a cambiarle, voy a poner arriba 1080 y abajo 1920. Y como ves, acá ya se puso en el formato que se utiliza para los shorts, para TikTok o para los reels de Instagram. ¿sí? Es este formato de acá. Ahora, ya saben ustedes que mis videos deben durar menos de 60 segundos. Si es posible, 10, 15 o 20 segundos, ¿ya? No más. Si tú te pasas este, y haces un video de un minuto con un segundo, este, YouTube ya no lo va a tomar como un short, sino como un video normal. Así que tengan en cuenta eso. Ahora que yo ya tengo acá, mi ya está puesto mi, mi imagen, mi formato donde voy a trabajar, donde voy a poner mis, eh, mis medios, por ejemplo mi audio, mi imagen y todo lo que yo quiera va a hacer en esta barra de acá abajo. Ya, esta es mi barra de tiempo. Vamos a colocar. ¿Cómo voy a traer mi audio? Me voy a archivo, le digo importar medios y voy a traer este, por ejemplo, el audio que acabo de crear. Ya, vamos a ver en los shorts, voces, que es el audio que he creado. Voy a jalar uno de ellos. Vamos a imaginar que quito este. Ahora ya tengo el audio. Lo voy a arrastrar hacia mi barra, mi barra de tiempo. Ahí está el audio. Ya, aquí está el audio. El audio se diferencia. Eh, voy a estirar un poquito acá. El audio se diferencia porque tiene estos picos. ¿Ves? Ahí sé que es un audio. Ahora voy a ponerle una imagen. Importar, medios. Y voy a traerme videos. Un video. Acá tengo este video, por ejemplo, Listo, y voy a arrastrar el video y lo voy a poner acá en la parte superior. Como ves? Mira, este video tiene audio y tiene video. Yo no necesito su audio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar clic derecho sobre la barra y le voy a decir separar audio de video. Una vez que lo separó, voy a eliminar la, la pista que es del audio. ¿Cómo lo elimino? Si quiero, le doy clic derecho y acá me dice eliminar. Acá está, mira, eliminar, o también en mi teclado voy a utilizar la tecla suprimir, ¿ya? Con cualquiera de las dos opciones se elimina eso de ahí. Ahora, mira, mi video es mucho, es mucho más pequeñito que el formato que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Arrastro el video hasta la esquina y de uno de los puntitos lo voy arrastrando hasta colocarlo del tamaño que yo quiero, que cubra toda mi pantallita. Si mi video es más largo de lo que dura mi, mi audio, como ves en este caso, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a cortar. Con esta barrita de acá se acorta el, la barra de tiempo para, que, para poder verla mejor. ¿Qué es lo que hago? Ojo desde acá. Si quiero, voy a escoger qué parte del video quiero, quiero mostrar. Yo quiero mostrar, por ejemplo, desde acá nada más. Con el clic ahí donde quiero mostrar, tengo dos opciones. Puedo ponerme acá al inicio y arrastrarlo o también puedo darle en el, eh, acá, mira, hay una cosita que dice cortar. O en mi teclado presiono la letra S, cualquiera de las dos. Cuando presiono la letra S, mira, este se cortó. Se cortó en dos clips diferentes. Voy a eliminar la parte que no quiero y dejo la parte que yo necesito utilizar. Y es esta. Ahora la arrastro y lo pongo del tamaño de mi audio. ¿Te das cuenta? Ya tengo mi video y ahí ya está el audio al pie. El audio que creé eh, con Flick ¿Ya? Ahora Perfecto, sí. Ajá. Una ah, pregunta. Dime, dime. ¿Y, la, ¿Y el video de dónde lo, lo podemos descargar, Susi Ya, la clase pasada les mostré unas páginas de donde pueden descargar videos. La primera es, espero que hayan tomado, estén tomando nota para que no me sigan preguntando lo que yo ya les voy diciendo, ¿sí? Acá tienen esta página que es Pexel, recuerdan que la semana pasada lo vimos. ¿Ya? que pexel yo puedo bajarme ya imágenes o también este, si no encuentro ahí el tema que yo quiero lo voy a buscar en Pinterest ajá ya esas son las dos herramientas de donde yo voy a buscar este video o sea, acá en Pinterest por ejemplo sigo yo con mi tema porque es lo que yo hago ya resina epóxica por ejemplo yo pongo el tema resina epóxica y en la parte de acá de la derecha donde dice todos los pines yo selecciono y le digo que solamente me muestre videos ¿Ya? Y acá, me, mira, generalmente son videos en el mismo formato que yo utilizo. Entonces, ¿cómo voy a descargar estos videos? Le voy a dar clic acá. Voy a copiar el enlace que sale acá en la parte superior, Control-C. Luego me voy a ir a, este, a una página que se llama, voy a buscarlo en Google, ¿ya? Descargar, eh, descargar de Pinterest, así tal cual, de Pinterest. Lo voy a buscar en Google. Y luego voy a darle clic al primer enlace que me sale. Voy a pegar acá ese enlace que copié de Pinterest y le voy a decir descargar. Le voy a decir descargar y simplemente cuando carga esta página me va a permitir descargar ese video acá esta vez. Miren, la parte inferior me salen tres puntitos. Le doy clic y le digo descargar y este video ya se descargó a mi computador. Entonces, ahora sí, ya lo puedo utilizar acá en Camtasia, ya Ahora, si yo le quiero poner un texto y para YouTube yo lo pongo acá nada más, voy acá a anotaciones. Ya esta es mi barra de menú de, de Camtasia. En la parte izquierda a, arriba, donde está medios, biblioteca, ahí está mi barra de menú. Yo voy a jalar acá, hay una, una opción que dice anotaciones. Y anotaciones, ¿qué crees? Son, son como, como notitas que puedo poner dentro de mi video. Lo que utilizo es esto, mira, esto que está en una barra. Lo jalo y lo voy a colocar acá en otra, en otra línea de tiempo, ¿sí? Y obviamente lo voy a jalar para que sea del mismo tamaño que el resto de mi video, para que dure durante todo mi video. Y acá está. Lo voy a poner, generalmente lo pongo en la parte superior, ¿ya? Y ahí voy a poner un texto. Por ejemplo, le pongo, eh, regístrate a nuestro programa, a nuestro programa. Vamos a ponerle así, ¿ya? Y en la parte derecha me da un menú donde yo puedo, por ejemplo, agrandar la letra, ¿ya? Espérate. Puedo hacer más grande la letra, puedo ponerla en negrita, puedo cambiarle de color si quiero la letra. Le voy a poner un color amarillo, que es el que yo suelo utilizar. ya. Le pongo un color amarillo y el fondo, si quiero cambiarle el fondo, me voy acá en la parte superior, del costado de la letra A, hay otra barrita, le pongo ahí y ahí puedo cambiar el fondo. Mira, le voy a poner un fondo negro. ¿Ya? Pero para que no se vea tan oscuro, acá donde dice opacidad, le voy a bajar su opacidad y vas a ver para que resalte ese texto. ¿Ya? En este de acá lo voy a bajar por completo para que no me salga el borde. Y ya está. Ya tengo el texto, ya tengo el video, ya tengo la imagen, ya tengo todo. Ya simplemente ya está. Me gusta mi... el brillo y la apariencia de los pisos de resina epóxica. Puedes aprender a crearlos por ti mismo y ahorrarte mucho dinero. Ya, listo. A este texto de acá yo le puedo poner, por ejemplo, efectos. Ya si quiero lo puedo poner comportamientos. Mira, donde dice comportamientos, si yo lo jalo y lo pego acá, ¿qué va a ocurrir? Que ese texto no va a aparecer desde el principio, sino que va a pasar esto. gusta este el mismo? brillo y la apariencia ¿Ves? de los pisos de resina epoxi. Ya tengo algún efecto sobre este texto. Y así puedo ir poniendo, por ejemplo, acá en biblioteca, en biblioteca tengo, por ejemplo, en Cantasia tengo audios, tengo acá dice calo, esto, bueno, no sé pronunciar bien en inglés, mejor no lo leo, pero son llamados de acción, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tipo de llamados de acción? Acá tengo contadores, que Cantasia simplemente es este jalar y colocar, ¿ves? Es un contador que me va, de repente voy hablando, ¿no? Voy poniendo acá, si es que en algún momento quiero poner un contador de número 5, acá hay en tiempo, todo esto voy explorando. Como les digo, ya tienen la herramienta. Ahora empiecen a explorar qué cosas van a encontrar acá. Denle clic, utilícenlo y van a ver que les va a ser muy útil. Una vez que he terminado de editar mi video, lo que voy a hacer es irme acá a exportar y le voy a decir archivo local. Este, esta primera opción. Acá en, me voy a poner en dónde quiero que se ubique cuando se descarga. Voy a seleccionarlo. En mi caso, siempre descargo acá donde está para mi shorts. ¿no? Ya lo pongo acá. Entonces, selecciono esa carpeta y acá arriba voy a poner el título de mi video. Yo enumero mis videos porque así puedo hacerles mejor seguimiento. Vamos a poner que este es el video 52. Y le voy a decir exportar. Ya, esta como no tarda mucho, se va a exportar rápido. Si es un video largo, pues este se va a tomar su tiempo también, ¿no? Pero acá lo va a exportar súper rápido. Y ya lo exportó. Acá me pregunta si quiero ver el medio o quiero cerrar. Si le digo ver medios, voy a ver el video que exportó. Y acá está. ¿Te gusta el brillo ¿Ves? y la apariencia de los pisos de resina epóxica? Y ya está. Puedes Ahora, aprender a crear yo botines, mientras les explico, ahorrar. me tomo, pues, este, no sé, unos minutos hacer este video. Pero ustedes que van a estar más haciendo solamente esto por video, no se van a tardar, pues, uno, o dos minutos, ¿no? Y van a poder crear sus shorts en menos tiempo y sus videos. Con esto, con estas herramientas que yo les acabo de mostrar ahorita, no les va a tomar nada hacer sus, sus guiones y sus temas para, para hacer sus videos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, perfecto. Gracias. Vas a pasar, disculpa, eh, la grabación de la clase, ¿verdad? Sí, la voy a subir a, al canal de YouTube para que este, lo, lo ten, tengan acceso ahí. Ya, porque como es bastante largo, no se los puedo pasar por ninguna red social, no va a cargar. ¿Sí? Está bien. Listo. Rochi, en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, ¿ya? Sí, creo que por ahí me encontraste tú también. Así que ahí lo vas a poder encontrar la clase. Ahora, chicos, Bien. Me gustaría también de parte de ustedes que me den, no sé, un feedback, algo de qué es lo que ustedes, este cómo están percibiendo estas clases, si hay algo en lo que yo puedo mejorar o algo adicional que yo pueda aportarles, me gustaría escucharlos también. Vamos a empezar por el primero en la lista que está José, a ver si me puedes este dar por ahí algo que pueda aportar más a esta clase. Pues, Susi, eh, no agradeciéndote, lastimosamente no pude estar al comienzo porque estaba en un tranco entonces... Hasta ahora pude llegar, pero bueno, menos mal que pues, eh, nos puedes permitir ver la grabación porque eh, he estado haciendo la creación del canal eh, y pues siguiendo tus consejos, digamos que eh, enfocando pues un canal para la parte de, de lanzamientos, otro canal pues para la parte de producto, ¿no? Y, uh -huh. y he utilizado también pues la, la herramienta que nos enseñaste de BitIQ. Eh, de tal manera que, pues es, es lo que tú dices, ¿no? Es bastante útil, digamos, que entrar, utilizarla, explorarla, así como por ejemplo con, con la herramienta que nos das de Cantasia, ¿no? Que, digamos, al momento ya de, de cacharrearla y como explorarla uno, pues se puede adquirir un poco más de, de expertise, ¿no? Como, como tú nos enseñaste. Eh, y no, pues... Eh, yo la verdad que, pues, eh, muy agradecido porque eh, contigo, pues, digamos, se puede, aparte de lo que uno estudia en seminarios, pues, que son unas clases poco largas, eh, contigo como que se asientan un poco más esos conceptos y, pues, hacia la práctica es mucho más, es más rápido en eh, poderte entender un poco más, ¿no? Eh, no, pues, y, y, y agradecerte, Susy, como siempre, por el tiempo espero que la próxima vez pueda llegar un poco más temprano para no perdérmela desde el comienzo listo José, gracias Rubí por ahí este, bien amiga, agradecerte eh, primeramente no por el tiempo que te estás dando para poder este, aportar con un granito de arena más y también la paciencia que nos tienes porque hoy ya nos hemos conectado tarde ¿no? Y, y, y bueno, espero que poco a poco vayamos también nosotros familiarizándonos. En mi caso, en la tecnología para mí es algo nuevo y un poco este, difícil de asimilar. ¿no? En el caso, por ejemplo, de todos los, los programas y toda la información valiosa que nos estás dando, eh, requiere bastante eh, práctica y más que todo entender, ir ¿no? y, y ahí como, como que traveseando, viendo, no, y bu buscando también este eh, veo mucho tus, tus canales de, tu canal de YouTube, no tus tus, este, tus videos, porque también ahí este como que nos das mensajes y las cosas más simples, ¿no? Y, y bien, agradecerte amiga, y bueno, y que sigan los éxitos a seguir adelante y que poco a poco pues este grupo ya no sea de cuatro ni de cinco, ¿no? sino que sigamos creciendo, creciendo más, pues ¿no? Perfecto. Entonces, si, en esto que ustedes me están dando, me gustaría también si de repente necesitan algo adicional o eh, algo más que yo les pueda aportar, tengan la confianza de decírmelo y yo pues lo preparo y les y les doy este un aporte adicional. Beatriz, por ahí de repente algo que quieras aprender, algo más que quieras este aportar a este grupo. Bueno, Susy, agradecerte por esta información de valor que nos das, ¿no? Este, desinteresadamente, siempre admiro en ti esto. Y bueno, estoy aprendiendo muchísimo porque eh, te puedo decir que el, la tecnología, pues yo la he dejado un poco de lado, ¿no? Más me he enfocado en otras cosas y estoy regresando nuevamente. Eh, lo bueno que aprendo rápido, no es que aparte. <risa> y, y, y bueno, seguir seguir tus tu consejos también porque son muy buenos no tus sugerencias y bueno qué más decirte no agradecerte infinitamente listo, por el espacio mía. que nos das tu tiempo listo mía gracias igual como les digo no si hay algo más que ustedes quieran este aprender o hay alguna herramienta de repente que les cueste todavía como, por ejemplo, está por ahí Canva también, ¿no? Que es una herramienta que nos ayuda mucho para crear nuestros diseños, nuestras portadas. Entonces, podemos tomarnos de repente una clase un día para dedicarlo solamente a Canva, a hacer nuestros diseños en Canva. Porque yo sé que tocar varias herramientas en una misma clase, como que a veces lo pone muy cortito y no nos da el tiempo de entenderla bien, ¿no? Entonces, por ahí, si ustedes quieren aprender de Canva, me dicen, me escriben, me comentan y un día hacemos una clase solamente de Canva. ¿Ya? Rochi, por ahí que creo que su micrófono no funciona, pero igual este por ahí está que comenta y gracias también por conectarte a este grupo y unirte, ¿no? Esperamos que tú también tengas tus resultados. Sé que eres nueva, pero sé que vas a empezar a tener tus resultados y es lo que deseo para todos. Sí, a ver, Rubí, un ratito. Ajá, di, oh, Rochi. sí, sí, Susi. En primer lugar quiero agradecerte por por regalarnos tu valiosísimo tiempo y por el contenido de elevadísimo valor que, que yo he podido disfrutar ahora. Eh, agradecerte porque nos estás enseñando y nos estás llevando por lo menos a mí esta, en esta primera oportunidad, eh, paso a paso, en una forma muy didáctica, clara, precisa eh, verdad En verdad estoy encantada con, con lo que he recibido el día de hoy. Y yo te auguro que, que tú vas a crecer muchísimo más, sobre todo por la forma en la que desinteresadamente nos estás ayudando a todas las personas que estamos eh, ingresando a este nuevo mundo que es eh, desconocido para, para quizá muchas de, de las personas que estamos aquí, incluyéndome a mí. Bien, Rochi. Gracias, Rochi, por tu aporte y un gusto escuchar tu voz, un reciente escucho. Y nada, pues seguir, chicos, yo de verdad, de todo corazón le, les doy toda esta información, esperando que les sirva, que la puedan aprovechar y como siempre les digo, eh, tómenlo y pónganlo en práctica no no se aprende donde más se aprende es en la práctica cuando uno empieza a experimentar con las cosas ahí es cuando se aprende ya no tengan miedo meterle mano a las herramientas úsenlas borren eh, hagan lo que sea ya pero aprendan ahí es donde van a aprender y el, el, el, el donde les digo en donde más también se aprende son en los errores más que en los aciertos cuando uno se equivoque en algo eso te va a quedar mucho más impregnado en la mente que cuando has acertado en algo. Porque los aciertos generalmente poco tiempo después los vas olvidando. Después dices, ay, ¿cómo hice esto? Ya no me acuerdo. En cambio, si algo me equivoqué y lo corregí, digo, ah, cuando voy a volver a hacer eso, no. Yo me acuerdo que en algún momento me equivoqué en esto, voy a hacerlo de manera diferente. Así que échenlo a perder, caigan, caiganse, levántense, vuelvan a caerse, vuelvan a levantarse. Y así es como van a poder aprender mucho más y lograr los resultados que todos queremos tener. ¿Sí? Entonces este Ruby creo que me ibas a preguntar algo. Sí, breve nomás. Este, ¿qué, por ejemplo en este caso no, Camba y este, este, este, este eh, por ejemplo este Cantasia y el o y el Capcom, no o sé, sea, ¿cuál es la diferencia este, entre estas aplicaciones, no? Porque creo que son las más comunes. Ah, bueno actualmente en YouTube hay mucha información sobre Capcom y, y y es la que más se está usando, ¿no? Pero en Canva también se utiliza. O sea, ¿cómo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo, ¿Cómo de repente escoger una herramienta para, para cierta actividad? Ya, listo. Muy buena pregunta, Ruby. Escúchame, mira. este CapCut y Cantasia son herramientas para hacer videos. ¿Ya? específicamente para hacer videos. Mucha, muchas personas no tienen el, la ventaja que tenemos nosotros de los que estamos acá de tener una computadora, ¿no? Entonces, muchas de estas personas que están haciendo marketing de afiliados trabajan solo con un celular. Entonces, la ventaja de utilizar CapCut Viva Video o Canta, o perdón, este, CapCut o Viva Video, que es otra aplicación, es de que puedes editar tus videos en tu celular sin necesidad de una computadora. Es una herramienta muy fácil de manejar interactiva que simplemente con arrastrar y pegar, igual que los, les estoy enseñando Cantasia, les va a ayudar a crear sus videos. Entonces, recuerda, Cantasia y CapCut son para hacer videos. Ahora, Canva es para hacer diseño, así como, por ejemplo, yo de manera profesional utilizo Photoshop pero no todas las personas saben manejar Photoshop porque es muy complicado, ¿ya? Porque hay herramientas que uno tiene que conocer bien para poder hacer. Esta herramienta de Photoshop me la simplifica Canva, porque Canva es una herramienta netamente para diseño, ¿ya? Vamos a abrir acá Canva para que lo conozcan. Y como les digo, Canva se merece una clase entera, ¿ya? Porque es bastante amplio. Una clase. Los que están conmigo en seminarios, este José por ahí, me envías tu correo para darte acceso a una cuenta este premium de, de Canva, ¿ya? Eh, ajá, también cuando empieces a crear tu página de ventas, cuando ya quieras crear tu página de ventas, todos los que están en seminarios conmigo tienen también su hosting, su dominio y todo para que no tengan que gastar en herramientas extras, ¿ya? Entonces, este, ya. Esto es Canva, como te digo, como les digo, esto es una herramienta para diseño, ¿ya? Acá lo que voy a hacer, por ejemplo, cuando yo creo mi canal de YouTube, y acá les voy a dar un tip adicional, tengo que tener bastante expertise en lo que es eh, la portada de mis videos, ¿ya? Las miniaturas se llaman dentro de, de YouTube, las miniaturas de los videos. Esto es como la portada de un libro. Cuando yo voy a ver un libro, lo primero en que me fijo es el título de ese libro y la portada de ese libro. En el caso de YouTube, esa portada va a ser las miniaturas que yo le vaya a poner a cualquier video. ¿sí? Estrategias que funcionan en estas miniaturas, primero, que haya un rostro dentro de la miniatura. Generalmente que haya un rostro. Como siempre les digo, estos videos que ustedes ven acá de estas lecciones, que no sé en cualquier momento los puse porque no me están dando muchas vistas, es un curso. Ya por es que ahí ustedes no ven rostros ni nada, pero en los videos principales siempre se ve un rostro. Igual si ustedes ven mi canal personal, siempre está mi rostro por ahí con alguna expresión. ¿Por qué? Porque esto llama la atención de las personas. ¿Qué hay acá? Van a tener la curiosidad de poder entrar. ¿Ya? Así que siempre utilicen miniaturas, traten de poner un rostro. Si es su canal personal donde van a hacer crecer su marca personal, el rostro de ustedes, ya, porque en la marca personal no tienen que tener miedo de salir, de verse ahí, si me veo bien, me veo mal, pero ustedes tienen que mostrarse. Ahora, si es una... una una cuenta para un producto, pues no necesariamente tiene que aparecer mi rostro, como en esta casa no, no soy yo, ¿no? Entonces, es una persona, un varón acá, porque es el curso de resina. Y otra característica de las miniaturas, que deben tener bastante color. No deben ser parcas frías, que no, no, no, no informen de nada. Recuerden, esto es como la portada de un libro, igual que la que tengo acá, mira. Y debe haber un mensaje que llame la atención. Por ejemplo, mire este video, el que está creciendo bastante, ya está por 2,032 vistas. este ¿Qué me dice acá? 2,000 dólares en cinco días. Pero no voy a engañar tampoco, ¿sí? No voy a decir algo falso dentro de esta miniatura, algo que no existe dentro del video. Tiene que existir dentro del video. Porque en este video, ¿por qué dice 2,000 dólares en cinco días? Porque el instructor acá cuenta que él hizo un trabajo donde cobró 2,500 euros y eh, invirtió solo 500 euros y se ganó 2,000 euros. Él habla de euros, yo lo puse acá en dólares. Ya, y que ese trabajo lo hizo en cinco días. Entonces, eso resumido como una frase un poco impactante, lo puse en la miniatura. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Esa miniatura yo la voy a poder hacer en Canva. ¿Cómo? Mira, abro la aplicación de Canva, le vas a dar crear un diseño, Ok, Y acá este, tiene diseños para todas las redes sociales, para todas. Entonces, si yo escribo acá, por ejemplo, miniatura, ya, ahí voy a poder este, o de frente acá, mira, acá en la barrita que está en, la, en el centro de esto, más fácil, ahí voy a poner miniatura para YouTube. Acá me sale ya, mira, miniaturas para YouTube. Elijo esta de acá. Le doy clic y acá Canva ya me va a botar este, plantillas, mira prediseñadas. Si ves, esta es la que tengo del curso. ¿Te das cuenta? Simplemente le dice, le cambié algunas cosas y ya por ahí hice mi. Todas mis miniaturas, incluso de mi canal personal, están, es, las utilizo de acá de Canva. Es súper fácil, no tengo que estar diseñando nada. Por ejemplo, ¿qué, ¿cómo puedo editar esto? Lo jalo, le doy clic y acá le digo este, personalizar esta plantilla. Cuando ya le doy a personalizar esa plantilla, ya puedo yo cambiarle algunos, este, su imagen, su texto, lo que yo quiera y personalizarlo para mi canal de YouTube, ¿sí? Entonces ahí ya yo la voy a poder utilizar como miniatura al, al momento que ustedes suban su video a YouTube. Mi internet es un poquito lento, creo. Ahí les va a preguntar si tienen una miniatura y si la quieren poner, ¿no? Ya ustedes tienen su miniatura acá. Mira, ves, incluso esta es la que tú ves en mi canal de acá en el video que está en la parte superior mira es esta vez ves es esa miniatura yo la saqué de aquí de canva solamente le cambié este fondo ya pero este es súper fácil mira en elementos acá en el en lado derecho perdón izquierdo ahí voy a poner por ejemplo mira fondo fondos y me va a botar diferentes tipos de acá en elementos gráficos me va a poner diferentes fondos yo simplemente arrastro pongo por acá y mira, se cambió el fondo de acá. O si quiero, puedo este, tomar alguna alguna foto. En este caso, yo puse el fondo de un piso con resina epóxica. Entonces, acá ya yo voy jalando un fondo que tenga y lo voy subiendo y lo voy cambiando. Ya es también, con, igual que con las demás herramientas, ir experimentando. ¿Ya? Ahora no voy a ahondar más en Canva porque en realidad, como les digo, esta herramienta se merece una clase completa. Así que si comentan en el grupo que desean aprender más sobre esta clase, de repente este, podemos hacer una clase a media semana donde hagamos solamente Canva. ¿Sí? Sí, sería bueno. Listo, chicos. Entonces, eso es. bien, Carlos. Muy bien listo entonces eso sería la clase de hoy día hemos aprendido cómo vamos a crear nuestros videos de manera automática como les dije si ustedes tienen las posibilidades y lo pueden hacer les recomiendo que se paguen esa herramienta de friki ya para tener las diferentes voces y si no igual ustedes pueden ir trabajando con las voces que hay ahí en la herramienta gratuita que es este tienes dos dos tres voces si no mal recuerdo una de méxico y otra española y con eso bien pueden trabajar ahora esta herramienta que ustedes lo ven acá, que es este de la que me mencionaba José de Vida IQ, la versión de pago, la mínima es de 10 dólares y tiene muchísimo, muchísimo que este valor cuando pagas 10 dólares. Pero yo les voy a pasar igual un código por el grupo, por el canal de Telegram, para que ustedes lo utilicen y paguen por un mes solamente un dólar. ¿Ya? Un dólar. Un dólar yo creo que cualquiera de nosotros lo puede pagar. ¿no? En el caso de Perú son cuatro soles. En el caso de Colombia, no sé realmente cuánto sea este en pesos colombianos. Y Rochi, estamos no. A lo mismo, prácticamente. Claro, ves. Entonces vas a poder hacerlo. Y este Rochi, no sé de qué país eres. discúlpame, no lo recuerdo. Eres de, de, de Perú o de Colombia. Eh, soy de Perú, Susi. De Perú, genial, es, ves. Uy, estamos acá todos. Es, todos. Sí. Sí, desde Ica, Perú. Ah, genial, genial. Ica. Muy bien. Entonces, bienvenida, Roche, una vez más. Y por ahí estamos. Entonces, José es el único acá que es de Colombia. No se conectó hoy día. También hay una chica de Portugal que tampoco se ha conectado. Y bueno, nada, chicos. este, Ya les di todo lo que necesitan para ir arrancando. Vayan trabajando y pues si me comentan en el grupo, hacemos la clase a media semana. Depende de ustedes. ya, Día jueves puede ser. Que lo tengo libre en la tarde y podemos hacer una clase de, de Canva. Listo, Listo Rochi. Por ahí nos vemos entonces en todas las clases. No te la pierdas y ¿sí? hasta que logremos nuestros resultados. Muy bien, muchachos. Esta ha sido la clase de hoy. Espero les haya servido mucho. ¿sí? Que tengan una excelente semana. el enlace para poder eh, ver la repetición de, de la clase? Sí, claro. Ahora eh, yo. Al, Ajá, por sí. Favor. Ahora voy a cortarla ya la clase porque